Saludos bella alma, un abrazo de mi corazón al tuyo Aquí tu amiga Nieves Martínez Y hoy te vengo a hablar de un tema muy peculiar Te voy a hablar de qué representa hablar del Cristo Cósmico De qué estamos hablando y a qué nos estamos refiriendo con esta expresión Que se usa tanto de manera frecuente en los últimos tiempos Hablando de todo lo que es la nueva energía Pues bien Hablar del cristo cósmico desde el punto de vista este, esotérico, eh, Cristo no es una persona humana como la tenemos identificada. Es decir, no se le entiende de modo antropomórficamente hablando, sino como una energía. Al mismo tiempo, este, estamos hablando de que hablar de esta energía es hablar de una superinteligencia del cosmos. ¿m? Cristo es conciencia pura, es realmente sentir este, la luz de la sabiduría y el amor a niveles mucho más allá de lo que el ser humano puede llegar a comprender. ¿eh? Es eh, eh, la luz de la sabiduría, la expansión de la conciencia, la luz del espíritu, más allá de nuestro planeta Tierra y más allá del sistema solar. Cristo proviene de la palabra Crestos, derivada luego en Cristus, que significaba antiguamente el purificado. Entonces, hablar de, de Cristo sería entonces hablar de una conciencia pura, sin manchas de sombras, es decir, la pura luz solar del amor de la sabiduría que se irradia en los astros más ancianos con gran poder. Nuestro sol, por ejemplo el cual en teosofía se le llama el Logo Solar, el Sol detrás del Sol. Es una gran inteligencia búdica cuyo espíritu o hálito de vida nutre a todos los planetas de su sistema. Nuestro Logo, nuestro logo Solar es Monmatia, según el libro de Urantia, y está presente en cada planeta de su esquema como esta presencia ¿eh? intrínseca. La expresión de la presencia solar en, lugar del plan, en cada lugar del planeta es el logos planetario en cada planeta. Es decir, la expresión de la presencia solar en cada planeta es el logos planetario en cada planeta. La presencia del amor, sabiduría proyectada desde el sol hacia cada planeta. Por eso se ha dicho que cada uno de los planetas del sistema solar es un centro de energía o chakra ¿eh? del Logos Solar. Pero el Sistema Solar Mummatia es tan solo una expresión crística del Logos Galáctico. Y este último es la expresión y centro energético cósmico de un ser cósmico aún mayor que abarca tantísimas galaxias, cúmulos y grupos de las mismas, en cuyo centro gravitatorio existe esa gran macropresencia macro a la cual llamamos el Cristo Universal. Es desde esa presencia que cubre con su luz y regencia espiritual a miles de galaxias que giran en torno de su centro a la cual el propio libro de Uriantia llama Micael, el Cristo del universo local, Micael de Nevadón. Y demás está por decir que un universo local es tan solo uno de los millones que componen el gran universo del todo. Es decir, que existen muchos Micaeles o Cristos universales uno por cada regencia de un universo local. Cada uno está compuesto, recordemos, por muchas galaxias. ¿Mm? Cuando Cristo, la entidad cósmica regente de nuestro universo local, descendió a través de Jesús y el Hijo del Hombre hace dos mil años, se quedó de esta forma efectuada la unión hipostática al pasar por los siete niveles, Dios hecho hombre. Y tal evento fue un acontecimiento salvador, redentor y rescatador. Esto eh, ha sido un poco mal entendido y a través de la historia puede ser entendido desde el punto de vista teológico, pero adquiere una nueva comprensión si se estudia desde un ángulo esotérico y metafísico. Nuestro planeta Tierra está según su esquema evolutivo en la cuarta encarnación del logos o cuarta cadena según los teósofos en el cuarto periodo según los rosacruces y en el esquema terrestre de evolución nuestro logos planetario debe reencarnar siete veces. Cada una de esas veces está compuesta por ciclos y subciclos de siete rondas o revoluciones. Así como las dimensiones tienen siete niveles, así como tenemos siete chakras, así como tenemos siete colores del arco iris, todo está ligado a esas siete, tan número, tan relevante. Las tres primeras encarnaciones logoicas ya pasaron y fueron de materialización, es decir, en cada encarnación planetaria del Logos, este fue generando mayor densidad material. Ahora el Logos está en su cuarta encarnación, la más material de las siete, puesto que las tres que faltan serán de ascenso, es decir, de regreso de un largo viaje evolutivo por los senderos de la materia. En la actual cuarta encarnación logoica, o cuarto gran periodo, la oleada de la vida divina pasa siete veces por siete globos, que son regiones de materia en distintos grados de densidad, con distintos gradientes energéticos. El globo D, es decir, el cuarto, es el globo físico, es decir, el de mayor densidad material. Este es el globo más denso en el cual hemos estado hasta ahora y de las siete razas que deberán manifestarse en esta ronda y en el globo físico ya estamos en la quinta raza, la raza aria, transitando sus tramos finales en este periodo. O sea, estamos llegando ya al final del tránsito de lo que se ha llamado la quinta raza, la raza aria de la humanidad. La cuarta raza fue la Atlante, que fue la de mayor densidad dentro del cuarto globo en su cuarta ronda. ¿Para qué hay que saber de todas estas cosas, bella alma? Pues es necesario conocer muy bien el esquema evolutivo del logos planetario Tierra porque los avatares, o sea, las encarnaciones divinas, descienden a la materia en momentos especiales de los periodos, de los cierres de ciclos, de estas rondas ¿eh? y globos. Cristo Micael descendió a la humanidad tomando vehículo en la figura del Maestro Jesús, justo en un momento cósmico planetario donde la Tierra y la raza humana estaban recién comenzando. Después de tocar el fondo más bajo de la materia, hizo su ascenso hacia la luz. Es por este motivo que la venida del Cristo universal a la célula Tierra hace dos mil años ocurrió en un momento clave, porque el planeta y la humanidad estaban empezando a salir de la zona más densa y oscura de la materia, y era por lo tanto el momento de comenzar a escalar hacia las altas cumbres del espíritu. Por lo tanto, cuando hablamos de Cristo como inteligencia universal, como energía cósmica solar, descendió a la forma hombre, para apadrinar a los miles de millones de almas ya individualizadas que estaban pasando por la zona más difícil y oscura del desafío evolucionario llamado esquema evolutivo terrestre. Cristo. Hizo como entidad de conciencia pura un sacrificio inimaginable al tener que descender desde tan altas cumbres de luz hacia tan oscuras tinieblas del esquema terrestre que estaba, como dijimos, en su cuarto globo físico, el más denso. ¿Eh? Cristo descendió para permitir resurgir con él todas las conciencias que por miles de millones evolucionaban en este globo. Además, Cristo de esta manera no solo sirve de redentor a la humanidad, sino como ayuda necesaria para el Logos planetario, que también debía ascender, como todo lo demás, al siguiente nivel evolutivo, y el cual aún le queda un largo camino en escalada. Este es un camino donde todos evolucionamos, todas las entidades, todos los seres, vamos en este proceso de ascensión, que es este camino de evolución. El significado de la palabra Cristo, como estamos viendo, entonces puede alcanzar una expresión muy por encima de la entendida en la doctrina teológica cristiana. Nada que ver. El esoterismo nos permite, eh, tanto el esoterismo como la metafísica, Ver más allá de la física y, y entender este, el plano cuántico este, nos permite, en este viaje de la conciencia, ver más allá, en sus esencias. Sin embargo, el significado teológico de Cristo como amor no varía, como podemos ver. Cristo es amor. ¿eh? Lo que puede variar en un momento dado es la comprensión cósmica de estos significados. Porque la mente puede viajar mucho más allá y entender que Cristo es de un poder y naturaleza, de inusitada belleza, amor y grandiosidad. Y comprender que su reinado va más allá de un planeta, de un sistema solar o de una galaxia, porque Cristo es la conciencia solar pura de inteligencia y amor, la expresión de la voluntad suprema, a la cual nosotros a nivel coloquial le hemos llamado Padre. El Padre, Dios, la Fuente, el Tao, la verdad es que tiene muchos nombres a nivel de, de la humanidad. Lo importante es que después de ver algo de todos estos conceptos nos podemos acercar al entendimiento de por qué la Pascua es un evento cósmico, planetario y humano que Cristo, como luz de conciencia pura, siempre enciende y desciende a los esquemas evolutivos de los planetas que están cumpliendo fases de evolución, que Cristo, el Cristo, vino, se puede decir, hace dos años para encender una antorcha de fuego de conciencia en la humanidad y dar el impulso que se requería para este momento planetario y para dar el impulso de vida al logos planetario. Él prometió regresar, y cuando hizo esa promesa, él sabía perfectamente, esta entidad sabía perfectamente de lo que hablaba, pues sabía de los procesos y ciclos de necesidad planetaria y humana mejor que nadie en la Tierra. Pero no podía entonces explicar esas cosas a gente que no estaba preparada para comprenderlas. Hay que tener el gradiente energético, el nivel de conciencia para ello. Y Cristo posee perfecto conocimiento de toda la familia solar y planetaria en su universo. Conoce de las necesidades de su gran familia universal y sabe cuándo es el momento de asistir con su presencia a algún planeta con su humanidad. Es un verdadero padre de las almas humanas y planetarias y es el mejor hermano y amigo si pueden emplearse tales palabras. Hablar del Cristo Significa ¿eh? alguien que da lo más sagrado a sí mismo por su familia. ¿eh? Es algo sagrado. ¿m? Analógicamente, como un padre y una madre se llegan a sacrificar por sus infantes, por sus hijos, que la palabra sacrificio en ese sentido es hacer algo sagrado por el bien mayor, dando hasta la vida si fuese necesario. Cada vez que Cristo debe descender desde su centro universal de regencia espiritual hacia regiones de oscuridad material, obviamente realiza un gran sacrificio al bajar a densidades tan tremendas para lo que él está, esta entidad está moviéndose habitualmente. Es como tener que dejar el plácido ambiente de nuestro hogar para ir a rescatar gente perdida y herida en medio de una selva este, o en medio de una guerra o oscuridad muy densa. Este ejemplo es tan solo orientador porque en realidad se queda muy corto a todo lo que puede ser en comparación. Por eso hemos hablado y se ha hablado a lo largo de la historia también que Cristo es el gran rescatador, es el gran rescatista de humanidades, pero no salva todo el tiempo a todos los planetas porque sabe que las almas deben hacer su propio proceso evolutivo y ganar experiencia por sí mismas, enfrentando sus propios desafíos. Por eso solo acude a la misión redentora como un avatar, cuando es el tiempo cósmico adecuado, y porque sin su ayuda hay momentos en los cuales ningún alma se salvaría y se perdería la evolución en un entero esquema planetario. Esos son los momentos cruciales en los cuales Cristo desciende con huestes de luz dando nuevas fuerzas a las almas, constituyéndose un faro en la noche oscura de la evolución física. Y siempre se dijo, Cristo regresará, y su promesa está basada en conocimiento certero del esquema evolutivo planetario, pero esta vez su venida no será como sembrador de conciencia, porque eso ya lo hizo hace dos mil años, esta vez su regreso será como el gran Segador y vendrá para cosechar el trigo florecido en la conciencia y esto según la comprensión de quien estamos hablando será el final de esta raza para inaugurar el comienzo de la siguiente ¿de qué trata la siguiente raza? la siguiente es la sexta raza es el nuevo ser humano galáctico que será una raza de almas crísticas o cristificadas, o en vías de cristificación, pero habrán desaparecido en esos niveles de conciencia todo lo que represente el odio, la violencia y el dolor propios de la gran sombra de la ignorancia, porque ese es el, el asunto, la falta de conocimiento que forma esta sombra de la ignorancia y que hoy asola a gran parte de la humanidad. Habrá nuevos desafíos, cada vez se nos presentan mayores desafíos en este cambio conciencial que estamos realizando en la nueva formación de la nueva raza crística, cristal ¿Mm? y para ello estamos mutando y para ello se habrá desinstalado, llegará el momento en que se desinstale y se desmembre todo el mal planetario a partir de esta nueva raza el resto del camino ascensional en esta ronda será sin mayores obstáculos. El momento de transición que estamos pasando en estos momentos tiene que ver con este cierre de ciclo. Y por ello, todos los obstáculos que estamos viviendo y todos los desafíos propios del aprendizaje a través de todas estas adversidades, obstáculos, que tenemos que llevar del dolor al amor. Cristo regresará, aunque también es cierto que nunca se fue. Sin embargo, no regresará como avatar, solo una vez más, sino en otras oportunidades también, activándose en cada uno de nosotros. En esta ronda, es decir, en mitad de esta quinta ronda, cuando la oleada de vida divina esté atravesando el globo físico nuevamente, allí el Cristo regresará para volver a dar impulso en este momento a la humanidad que estará más adelantada en conciencia que la actual por supuesto y que al volver del globo físico necesitará cierto tiempo de rescate redentor nuevamente y este futuro está muy cerca, pero en realidad está más allá del alcance de nuestra imaginación podemos soñarlo, podemos empezar a generarlo en nuestra línea de tiempo con lo cual, nunca olvidemos que una chispa pura del grandioso Cristo universal, Dios Padre, Madre, hermano y amigo de todas las criaturas, está en el corazón de cada uno. Esa llama trina que hay que activar, allí le podemos encontrar, es nuestra más honda identidad espiritual. Esa chispa divina, ese fractal de la fuente, esa conexión con quien verdaderamente somos es nuestra esencia más allá de las formas de la materia Namaste, bellas almas si te ha gustado favor de compartirlo favor de llevarlo a otras personas y favor de dejar tus comentarios. Suscríbete a todas mis redes. Namaste.